...al protocolo sanitario y sugiere extender el horario de votación de 6 de la mañana a 6 de la tarde en las elecciones extraordinarias de julio. Indica que es indispensable el distanciamiento social en las filas de votación, por lo que se hace necesario que la Junta Central Electoral pondere modificar la resolución número 43-2020 a fin de que el horario de votación sea ampliado a 12 horas, en vez de 10, creo que, que tiene hasta ahora, ¿verdad? Sí, de 7. Sí, en vez de 10. Uh -huh. Vamos a ver, ¿consideran ustedes, son eh, fundadas o no, estas ah, eh, sendas solicitudes que hace el Partido Revolucionario Moderno, Fulvio? Mira, como hemos visto las experiencias de las largas filas en los centros comerciales y los bancos, por el distanciamiento, se imprime un poquito más de lentitud en la ejecución de lo que uno vaya a hacer. En el caso de las votaciones, hay una serie de protocolos que aumenta el tiempo del elector a ejercer su derecho al voto, lo que implica que si en 10 si, si personas pueden emitir su, su, su voto en, en, en 20 minutos. Con todos estos protocolos se puede tomar media hora. Entonces, tomando en cuenta esto, que se usa más tiempo por el distanciamiento, el lavado de las manos, los guantes, eh, las mascarillas, dentro de allá también el cuidado para... Eh, tomar la cédula, desinfectarla, el tintado, la emisión del voto y todo ese procedimiento que se da ahí dentro, tanto del, de la mesa como, como del recinto en lo que la persona sale para que otro pueda entrar, se ha recomendado aumentar el tiempo. Yo creo que todas aquellas medidas que puedan favorecer a que el proceso sea más seguro a que el proceso sea más confiable a que el proceso sea más diáfano deben de ponderarse deben de evaluarse y si es así como se plantean pues deben incorporarse entonces a las normativas de la Junta Central Electoral igual que esta petición de aumentar el, el, el tiempo también medidas que puedan ayudar a, a, a preservar la salud si son necesarias pues que la tomen en cuenta y se incorporen a las medidas que, que la Junta Central Electoral ya de por sí ha aprobado. Creo que es prudente. Bueno, Carolina. Gracias, Amado. Eh, me parece que el tema del, de la extensión del horario tiene la implicación, eh, o sea, me parece no es así, tiene la implicación de que haya que cambiar lo que tiene que ver con el toque de queda. No sé, ha llamado. Me podría colaborar qué tantas implicaciones tiene el hecho si solamente sería a través de un decreto eh, y hay que ver también si se aprueba el estado de emergencia en el día de hoy. Eh, que o sea, entendemos que, o sea, que será aprobado por los por los congresistas. Pero bueno, eh, con el tema de las elecciones y, y ese día. Me parece que lo más normal es de alguna forma hacerlo. No veo que tenga de malo el hecho de que no se extienda, porque ya estaríamos de alguna forma, entre comillas, eh, normal eh, con los de los horarios. Y sería más fácil para todo lo que tiene que ver con el ordenamiento y esa prisa que podría eh, buscar eh, o que se dé en el momento de las votaciones. Creo que en el camino se irán dando otras solicitudes u otras, eh, vamos a decir, otras propuestas de los diferentes partidos. Ya la Junta tiene establecido su protocolo y todo lo demás, pero vamos a ver qué pase en ese sentido. No creo el, el por qué no, no aprobarlo. Ok, ¿no te parece algo tan... Sí, no, no le veo la gran implicación que tenga El hecho de que se ponga una hora más oh, bueno. bueno, aquí está ya eh, Están con nosotros Tanto Yerian la Antigua como Francis Vamos a aprovechar el momento para saludarle Y de una vez darle participación A Francis en el tema Que estamos tratando, Francis, buenos días Buenos días Carolina Amado bueno. Julio Yerian Buenos días pueblo de San Francisco de Macorís, La región del nordeste y todo el país Gracias al padre por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él no? Bueno, eh, entiendo que como medida la Junta está facultada. Se si ha podido, sin tener la facultad, ha podido por un acuerdo social y político y la misma ley le indica que es la que prepara la selección y debe provisionarse, incluyendo que la Junta es la que dirige los medios de comunicación, la fuerza pública y otras instituciones, ese día, ¿cómo no va a poder establecer un acuerdo de, de tiempo, de horario? Porque realmente para cumplir con los protocolos resultaría muy cuesta arriba el tiempo hasta las 4, hasta las 5. Yo diría empezar a buen tiempo. Cuestión que el protocolo se ejercite, la gente pueda votar y que el tiempo no tiene nada que ver con el toque de queda porque es un día de elecciones y el día de elecciones está bien reglamentado, está bien consensuado de que se deben de tomar todas las previsiones y en tiempo de COVID ampliar el tiempo de votación no llegaría a otras implicaciones ni estaría violentando. Eh, el toque de queda, porque definitivamente tendríamos también que esperar, como eh, se ha dicho, a que a esa fecha del 5, estamos iniciando el mes de junio y yo sé que va a ser por 15 días, a menos que en junio se venza el estado de sección y se pida otra prórroga que llegue hasta el 5 de, de, de julio. julio Tampoco habrá una implicación porque ese día está destinado para que la Junta dirija hasta que haya el cierre y decida eh, su cierre. Es la Junta la que, la que dirige y le hemos dado ese poder hasta de posponer elecciones que no está dentro de las facultades de la Junta, sino que fue un mecanismo técnico por... Eh, extrema urgencia o situación que se presentó, que ya todos la conocemos. Yo entiendo que para cumplir con el protocolo, garantizar ese protocolo de votación y de, y de prevención del COVID, la Junta está más que eh, acta para definir y ampliar el horario para que la población dominicana pueda ejercer su derecho al voto sin mayores consecuencias. Mantenerse al cumplimiento de la norma y al cumplimiento del protocolo. Es lo que yo entiendo que debe suceder. gracias, Francis. el Antigua, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Amado, buenos días, Carolina, buenos días, Fulvio, a Francia, a todo día. el equipo. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Eh, eh, que a propósito felicitar al a, a YouTube, ¿verdad? al equipo de Telenor, eh, básicamente nuestras redes sociales. Eh, ayer llegamos a la cifra de 100 mil suscriptores ya en nuestra plataforma de YouTube. Así que felicidades a Génesis y a todo el equipo eh, que está trabajando fuertemente en esta plataforma de redes sociales. Pero llegan unos ¿Para? chelitos por no. eso. ¿Eh? ¿Cómo? Llegan unos chelitos por eso. Llega una placa. Llega ah, una placa. Ya, ya. Eh, como se dice, el, el, el botón de los mil suscriptores, o sea, es una, es una meta muy anhelada por cada sí, plataforma no, siempre, claro, yo, yo puedo mucho. estar relajando tú sabes, pero realmente es así lo único malo sí. es que esa placa tú no se la puedes poner a tu carro, ahí tú resolverías el problema, exacto pero. verdad pero no es así bien, eh, con relación a, al pedido ¿verdad? de extensión de horario yo estoy totalmente de acuerdo así como plantea Carolina no veo qué, qué problema implicaría esto, naturalmente determinar terminar a las 6 de la tarde comenzando a las 6 de la mañana partiendo de que se va a necesitar un poquitico más de tiempo toda vez que hay un protocolo que cumplir en este caso eh, también veo que el PRM está planteando lo de eh, bueno, lo de el dictado del dedo o sea, que, que, no se, que la gente no se tinte el dedo para que no tenga que retirarse los guantes, entiendo que es válido eh, esto si, si, solamente si decirle por ejemplo, a, a ellos mismos que una vez se están planteando esto, luego eh, no se peguen de eso mismo. Eh, por cualquier tipo de situación, toda vez que son ellos mismos que lo están eh, planteando. Por ejemplo, el PRM dice que no que a la gente que no se le que no se, no se tinte el dedo. Pero sin embargo, anteriormente hablaban precisamente de esa solicitud, de, de que la gente se, se pintara el dedo. Entonces, hay que ver. Eh, eh, por ahí todo, todo lo que se pide ahora para entonces luego utilizarlo eh, en el caso hipotético de como excusa y ojalá que el PRM no entre en esa, en esa eh, contradicción, pero creo que es válido lo de, lo de que la gente no tenga que retirarse, por ejemplo, si usted va con un guante, no tenga, no tenga que retirarse su guante para entintarse el dedo porque ahí pudiera eh, ver, eh, existir un foco de contaminación. Eh, estoy totalmente de acuerdo, creo que es una propuesta válida, la de la de extender el horario y, y las medidas de seguridad, no veo por qué no hacerlo bien, gracias eh, bueno, eh, aquí lo que hay que determinar es si es sano para el proceso electoral el que haya el cambio, y lo segundo es determinar si el protocolo sanitario que es necesario aplicar para el ejercicio del voto popular si eso implica un consumo de tiempo que pudiera eh, perjudicar el espacio de tiempo que se ha establecido para la votación. Siendo así, aquí lo han dicho ustedes, eh, el, el, protocolo de, el protocolo sanitario va a limitar un poco. Fulvio decía, si 10 personas pueden votar en 20 minutos, es muy probable que tengan que hacerlo en 30. Lo que quiere decir que eso solo justificaría el hecho de que se aumentara. De todas maneras, no hay mayores complicaciones, creo que todos estamos de acuerdo en que no uh -huh. hay mayores complicaciones, con aumentar dos horas, dos sí, horas, ¿verdad? No. Sí. Es lo sí. que se está pidiendo hasta ahora. Uh -huh. Porque, y todo sea por la diafanidad y la transparencia de las elecciones, negarlo ahora pudiera verse como un interés insano detrás de la negativa. Entonces yo pienso que perfectamente la Junta puede cambiar eso. Mi pregunta es la siguiente, para Francis que conoce mejor que yo la ley electoral. El, el tiempo establecido para desarrollo del proceso está establecido por ley. Porque no, si está... lo he, Por resolución. Ah, perfecto, magnífico. Contestada mi pregunta y mi porque, resuelta. Si te fijas, por... la ¿no? última era hasta las 5, hasta las 4, creo. Sí. La primera. Sí. Yo lo preguntaba, eh, Francis, porque si es por ley, pues indudablemente que habría que modificar la ley. Eso era poder... lo que yo preguntaba eh, también. Pero, pero siendo por resolución, no hay ningún problema. Está dentro de la convocatoria y el espacio que se va a utilizar y cómo, como también pudo haber sido la, la de dividir por género eh, hombres y mujeres. Perfecto. Como también pudo haber sido hombres, mujeres o mayores. Ya. de una edad X. Perfecto. En el caso del PRM, está haciendo una propuesta que yo la veo válida también, que es la de que se haga una fila de personas de 60 años o más y otra fila con personas eh, de menor edad. Entiendo que sí que es válido Correct. porque tú, tú tratas de distanciar a los que son más sí, eh, vulnerables muy bien. de aquellos que pudieran eh, estar eh, provocar mayor contagio. Así es. Bueno, eh, eso lo podría incluso prever el presidente de la, de la mesa junto a sus delegados, cuestión de dividir en el mismo padrón qué cantidad estarían recibiendo de esas personas con esa edad. Muy bien, Es sí. decir, que, que en un centro de votación donde votan ciento y pico de personas, cuántas están dentro de esa categoría y perfectamente pueden habilitar eh, o, o tomar las medidas sin necesidad de irlo a preguntar ni siquiera a, a, al, al secretario de la Junta, ningún e sino que el presidente de la misa tiene esa facultad junto, claro, a su equipo que trabaja y a los delegados. E informar podría ser también, eh, de manera, si se quiere, dentro... Del, del protocolo que se estableció que se le diera prioridad a las personas de 60 años en, en adelante, o sea, van con su cédula, sí. si usted tiene esa edad que sea ha atendido, eh, posiblemente cause un pequeño disgusto en algunos que otros ciudadanos, pero no solo se trata de que es darle la prioridad por dársela, sino por las eh, complicaciones que se le podría presentar a una persona de edad avanzada con, con este COVID.